Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural y escogido grano a grano de los mejores cultivos de internet. Por supuesto, yo soy el Vengador Tóxico y vamos a comenzar a resumir un poco lo que ha ocurrido durante estos escasos tres días. Tres días y lo que da. Vamos a hacer un pequeño repaso conocéis a Mizuzu. Perdón, Mizuzu. Es la presentadora del Xbox Fans allí en Japón y gracias a ella un portal hermoso hacia la comunidad de gamers de allí de Japón y cómo están recibiendo con buen agrado, con muy buen agrado la irrupción ya así se puede decir, irrupción de, la, de Microsoft dentro de ese micromundo, de esa cultura tan especial y tan influyente además en el mundo de los videojuegos y en la cultura general como lo es Japón. Una cultura autosuficiente como he dicho muchas veces en este canal y cuando digo autosuficiente es que es culturalmente es autosuficiente no no le hace falta eh, nada del extranjero porque ellos pueden hacerlo y lo pueden hacer incluso hasta mejor de ahí que tu, tus mejores relojes sean casio eh, los mejores instrumentos de música son yamaha pero es que también los coches, y con eso miles y miles de productos, entre ellos, por supuesto, las consolas. Siempre, y esto para hacer un repaso bien rápido, siempre ha estado el mundo de las consolas, eh, nace de Estados Unidos, pero se afianza en Japón. En Japón es donde crece, ese germen, ese eh, invento de los estadounidenses, lo cogen y lo mejoran mil veces. Esto no es una crítica, de hecho, es más bien algo que deberíamos de aprender siempre, de más que copiar a otro país, es eh, coger una idea y mejorarla y adaptarla a tu cultura que es algo que han hecho muy bien los japoneses durante toda su vida por eso Sega sigue viva aunque no haga consolas porque en Japón es autosuficiente y luego fuera de Japón es muy bien recibida, por lo tanto es imposible que muera vamos a por eso comento también estamos viendo unas cuantas imágenes ¿no? para que os hagáis una idea de cómo estaban esperando el evento y con qué ganas además ¿eh? Entonces, se nota que tenían bastante ganas eh, es decir xbox está entrando en el mercado japonés de una manera eh, además apartando de lado totalmente a sony sony que por su parte eh, hizo un evento el otro día en el que básicamente eran juegos multiplataformas pocos eran únicamente para Playstation 5 y los pocos eran eh, tres juegos indies y uno más en fin siguen contando con el Final Fantasy como si fuera invento de Sony cuando es una creación de Square Enix que no tiene nada que ver con Sony es verdad que es una empresa japonesa y por lo tanto eh, han tenido siempre una buena relación una estrecha relación de hecho pero no por ello significa que esto es eh, de Sony no vayamos a cometer el mismo error que cometisteis con el Crash Bandicoot eh, que os creíais que era la mascota de Sony cuando Sony ni siquiera había comprado ese juego, esa IP ya no digo Activision Blizzard eh, sino comprar esa IP para decir por lo menos pues, es, eh, nuestro logotipo ni eso este evento de, de este es, hace tres días ha sido bastante variopinto, ha tenido juegos muy muy buenos y muy destacables en todos, incluso hasta los indies. Uno de ellos por ejemplo es el Naraka, Naraka que ya es un juego que en verdad deberían de conocer algunos, otros somos ajenos o lo hemos sido hasta ahora, pero ahora que conocemos el juego y que sabemos que va a caer Game Pass, pues todo bien, además fijaos en este vídeo eh, que os voy a poner, porque es, es eh, increíble no solamente el videojuego sino lo que hace o puedes hacer que es personalizar completamente tu personaje es decir, ser tú el protagonista de un videojuego, esto me parece totalmente increíble, señores y, y la prueba la, la hicieron con Phil Spencer, aquí tenemos las imágenes, cogieron sus eh, su cara y, y ya está y ya con eso, ya el juego crea un personaje eh, con tus características faciales lo cual me parece increíble, Naraka va a caer, además fijaos también en las luchas y todo eso, bueno vamos a verlo venga features to your heart's content. You can even recreate your favorite faces. As we edit your hero's features to your heart's content. You can even recreate your favorite faces. Bueno, cosas parecidos. A mí por lo menos eh, tengo que decir que me encanta. Luego eh, como por arte de magia eh, sale Kojima. Esto es muy gracioso. Sale Kojima y dice Hola Arigato Fides y arigato San Y tras eso dice Vamos a hacer, voy a hacer, mejor dicho eh, O vamos a hacer porque él va con su con su desarrolladora que es independiente ¿eh? Hay que recordar también esto porque eh, como se lo están tomando algunos fans, eh, bueno pues, miren ustedes, algunos incluso armados, otros eh, pidiendo cabeza. más o menos un poco como lo de lo, esto, como lo hizo, sí, es básicamente. Así que eh, se puede decir a grandes rasgos que se lo están tomando bastante bien. Bien... Eh, un juego que además va a aprovechar los eh, elementos de la nube que están mucho más desarrollados evidentemente en Xbox que en PlayStation que ni siquiera que, bueno, que son, llevan años y años y décadas de, de retraso. Por tanto es un movimiento que le conviene muy bien, depende de qué juego vaya a hacer. Yo desde luego sabéis que a mí en lo personal no es que tenga nada en contra con Kojima, ni mucho menos, pero sí es verdad que no me gustan sus juegos, no es una cosa en contra de él, ni que ni siquiera quiere decir que no haga buenos videojuegos, simplemente significa que no me gustan sus juegos, punto. Y... Vale, yo sé que es respetable, pero que uno tenga una, un, un pensamiento contrario o, o negativo eh, de este creador no significa de que nos pueda sorprender mañana con un juego eh, de terror en plan PT, ¿vale? Aunque no sea un Silent Hill, pero bueno, y haga una coginada para qué engañarnos, tampoco vamos a darle muchas vueltas y vamos a ver qué es lo que hace Kojima <risa> vamos a dejarlo a, a, a Kojima, hacer lo que le dé la gana y punto, es un alma libre, es un gavilán, déjalo, dejadlo además, eh, para que no se ardieran los anos totalmente eh, al día siguiente la propia Kojima Producción dijo que tenía excelentes, eh, hizo un tweet diciendo de que tenía excelentes eh, relaciones con Sony, por como para apaciguar un poco los, los los ánimos. Como digo, el tema Japón y Xbox está muy presente. Se me olvidaba Aaron Greenberg y todos los demás. Vamos a hacer también un pequeño alepazo, como no, por todos esos maravillosos momentos que se han grabado y los vamos a ver eh, en, fin, en, un, en un please. Venga, vamos a verlo. na yeah. la alegría que se respiraba en el ambiente evidentemente no puedo poner algunas cosas por por, por, por razones obvias ¿no? pero pero otras cosas sí que se pueden poner y evidentemente además eh, creo que, que muestran eh, el cariño que se le tiene por parte de todos a la figura de phil spencer sobre todo me parece algo muy eh, increíble lo que este hombre ha logrado conseguir... En tan poco tiempo... Lo que ha conseguido... Hacer con... Xbox... Bueno... Eh, una buena noticia también era... El online del Ender Scroll... En... La Isla Alta... Que ya lo podéis disfrutar... Eh, ya, ya está disponible... Ya lo podéis disfrutar totalmente y una buena noticia que espero se extienda por todas las marcas es eh, la que une a Game Pass con Samsung veréis hace poco de esta noticia tampoco es nueva pero Samsung y que hace televisores piensa introducir dentro de sus televisores a partir de ahora el modo X xcloud por lo que no necesitaréis ni siquiera consola no es que no tengo un móvil de alta generación no es que no tengo una tablet no es que no tengo un ordenador no es que no tengo dinero para la consola pero si sí me voy a comprar un televisor porque el, el de antes está atropeado en fin, y ya que me voy a gastar tanto dinero, pues eh, me gasto el dinero en un, buen, en un buen televisor. Pues ahora podrás disfrutar del Game Pass en los nuevos modelos de Samsung a partir de ahora. Eso es una gran noticia y espero que otras marcas como LG, eh, os imagináis Sony <ríe> haciendo... Bueno, eh, tampoco vamos a hacer leña del árbol caído el exclusivo de Koei Tecmo para xbox mmm, no os debería de dejar a ninguno eh, impasivos y eh, eh, pétreos Long o bullón no sé muy bien cómo se dice aquí lo tenemos pero eh, viendo los el, las imágenes yo creo que es un gran juego yo creo que es un gran juego y desde luego lo voy a probar ya me he pasado por cierto el de quarry por primera vez porque claro ahora toca pasárselo una segunda vez y desafiarme a mí mismo porque vale ya he desentrañado digamos parte de la historia fijaos porque digo que aunque os paséis este juego es muy posible que no sepáis todo de la historia y es que vale me lo he pasado pero eh, dónde está el lobo blanco donde eh, apenas he podido hablar con la vieja y con el viejo y seguro que tienen cosas que contar y con este tampoco con este que es mmm, el que me contrató eh, tengo yo una charla pendiente bueno pero son cosas ya que solamente la entenderán los que hayan ya pasado por el juego bien, entonces ¿qué, eh, ¿qué os ha parecido? No? ah, por cierto persona 4 y el nuevo persona 5 eh, van a estar el día 1 en Game Pass. Bien, yo quiero decir desde aquí. ¿eh? ¡Os lo dije! Mira, como Aaron Greenberg, ¡Os lo dije, cabrones! <ríe> Se, eh, hace tiempo que dije... Oye, que el Persona 5... Va a caer. Eh, lo decía porque pensaba que Sega y que Xbox eh, se, se estaban haciendo mucho los, eh, los, los morritos entre ellos. Digo yo, uy, es que está pasando algo. No serán que están enamorados. No serán que hay algo eh, más allá. Y bueno, tanto que hay. Luego empezaron a llegar los yakuza. Eh, todavía seguían diciéndome este es el loco que dice que, el, que los Persona van a caer y yo, y yo ya tenía el Persona 4 Arena lo cual significa que tampoco tenéis ni, pu ni puñetera idea de los juegos de los que habláis porque ese juego es de la 360 ese juego lo he comprado en digital de la 360 o sea, que no, o sea que se vendió en físico y la gente lo tiene en físico. ¿Cómo va a decir que el persona no está ni se le esperaba ni nada? No? Pues fíjate si le esperaba que mientras que ustedes tengáis que pagarlo, si es que realmente lo habéis jugado, porque es que ya es un cansancio eh, con los, los piperos y... ¿Por qué digo que es un cansancio? Porque es como lo que, el vídeo que habéis visto antes. Según American Cancer Society. Nadie te ha preguntado nada, Google. Lo cierto. Hay que las mentiras se caen por su propio peso. Y que mmm, toda esa prensa que además eh, con muy mala baba querían echar por tierra todo el evento y tal, al final se lo tienen que comer. Que digo yo para qué? Para poner estas caras, para poner estas caras de circunstancia, para traerme al cuñado este que dices que, que, que sabe de, de consolas y que sabe de juegos y, y este play este hecho, porque sabéis que al final esto es un choteo, un choteo me refiero o sea es una burla la que hacen la prensa, habitualmente, porque es la misma prensa, siempre, y se pueden disfrazar de verdes y, o de naranjas y decir que son de Nintendo, da igual, se les nota leguas si realmente lo son o no lo son, si es que se les nota, primero en las cosas que promueven, segundo en las cosas, en cómo las dicen, nada que ver, o sea, nada que ver. Eh, ahora que lo pienso, en verdad, las, las marcas también deberían de tener un poquito de, de ojito con quienes contratan y vigilarlos bien. Porque hay veces que se salen del tiesto, eh, incluso, incluso hasta, hasta, los, hasta los que están comprados por Sony, se salen del tiesto y se pasan el código deontológico. Si es que alguna vez supieron que existe, pero bueno, ya os digo que sí que existe, ¿eh? que eso se estudia en, en periodismo. ¿eh? código deontológico no solamente se aplica a, a los médicos y otras profesiones, se aplica también, por supuestísimo, al periodismo, y os lo pasáis continuamente por el arco del triunfo. De hecho, en vuestras redes sociales como Twitter decís cosas como esta, 3 de juego, como siempre tú, banda, level up, en fin. sois un chiste. Playstation es la peor consola de Sony en toda su historia y además con la peor comunidad. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. Así que ya no queda nada por comentar. Hasta la próxima amigos, nos vemos en el siguiente capítulo de Toxic Game Channel, con ustedes el vengador tóxico, espero que os comportéis metálicamente bien.